Que sea la última vez que tú me jodas la vida. Mentira, no, mi amor. Esa canción es la última que lancé. Soy Dario ortúa y la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. No me jodas la vida. Un beso para todos y ¡Feliz Navidad! La Superior Estéreo les acompaña con mucho amor y alegría en esta Navidad.